Vale, no, he hecho. No, no, no. Ma, mándame TP. Vale. Estoy aquí. Te voy a enseñar un método de teletransporte. Vale. Ok. A otra dimensión. ¡Eh! Hay un tipo ahí. ¿Tienes? Sí, sí, pero esto, ¿Eh? esto, es una, esto es una zona segura. ¿Zona segura? Oh. Sí. Oh, medio roble, Vale. Mira, este es nuestro APC. Intenta montarte. Vas a ver que no puedes. Vale. No puedo, eh. No puedes, vale. Entonces, lo que hay que hacer es. Sacarle. Sacar. ¡Afuera! No, de esa fuerza! A ver si... Uy, que traspaso el lecho, eh, sin querer. <risa> dale, dale. Mándale que yo lo empujo, eh. Venga, dale, empuja, empuja, empuja. <risa> vale, ahí, ahí, ya. ¿Ya sale? ¿Va a salir ¿Vale? ya? Me voy, lo empujo con un dedo. Sale, sale. No te pongas al lado, no te pongas la <risa> lado vale. vale, mira. Ahora sí si te puedes montar, ¿no? Móntate, móntate. ¿Dónde? Vale, eh. No, no te no te vayas a meter aún en el garaje. Voy a guardar okay. el carjack. No me bajo? Eh. No, no te bajes, no te bajes aún. Okay. Voy a guardar el carjack, vale. Y ahora nos metemos. Ajá. Uh -huh. Vale. Sí. Y bájate. What the fuck? ¿Dónde has aparecido? En Ahí. La isla no. esta. Y ha aparecido madre al lado de Mili. <ríe> Mándame TP. ¿En serio? Mírame. Oh, pero está muy chete, son tipo. Se llama el nuevo método de teletransporte en un turnet. Lord. ¡Lo saben todo. ¿Eh? ¿Alguno? No, lo he descubierto yo esta mañana. No sé quién lo sabe y quién no lo sabe. Lord.